Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Sé que te gustan más cuando yo me tomo mi tiempo, me tomo un mate y les hago el video con un poco más de tiempo que esos videos short de un minuto que me manifestaron en los comentarios que... No se entendían bien. Así que me estoy tomando mi tiempo. Esta vez vamos a hablar del sol en el eje 3-9. La casa 3 en Capricornio, el sol en Capricornio y después vamos a hablar de la casa 9 en Capricornio con el sol en Capricornio en casa 9. Y vamos a formar, con las palabras claves que ya tenemos, que ya aprendimos, vamos a formar una frase. Entonces, les decía, en este caso tenemos el sol en casa 3, que ya se lo saben de memoria, porque ya vinimos desde el sol en casa 3 y casa 3 en Aries, es lo mismo. Siempre el sol en casa 3 representa a un gran comunicador, también puede tener cosas de burócrata y también de desperjuiciados. Ahora, la casa 3 en Capricornio es constructivo, es realista y es prudente. El sol en Capricornio lo hace de mucha fortaleza, de aplomo, perseverante, también lo puede hacer obstinado, severo, ambicioso. Entonces, Podemos estar en esta combinación si tenemos un sol dentro de la casa 3. Ese sol está en Capricornio y esa casa 3 también está en Capricornio. Es posible que estemos ante una persona muy ambiciosa, pero muy prudente y un burócrata cuando se trata de invertir, o sea que se va a tomar su tiempo y va a haber en qué puede invertir y en qué no. Y ahora vamos a cambiar acá en la carta natal y vamos a ver que el sol sigue estando en Capricornio, pero ahora está dentro de la casa 9, o sea, la casa opuesta a la 3, y esa casa 9 está en Capricornio. Entonces, vamos a ver, sol en casa 9, siempre lo mismo, desde... Que el primer video de la Casa 9 en Aries, ¿sí? esta vez el Sol en Casa 9, también aventurero, filosófico y dogmático, ya te lo sabes de, de memoria. La Casa 9 en Capricornio, estructurados, realistas y emprendedores. El Sol en Capricornio, fortaleza, aplomo, perseverancia, obstinado, severo, ambicioso, ya lo dijimos recién. Sigue siendo lo mismo el sol en Capricornio. Pero en esta combinación podemos decir, por ejemplo, que estamos ante una persona obstinada que solo le importa su estructura filosófica. Fíjense que acá agarré tres palabras claves. Obstinado, el sol en Capricornio. Agarré estructurado, la casa nueve en Capricornio. ¿Sí? la estructura, y el sol en casa 9 filosófico, su estructura filosófica. Agarré esas tres palabras claves. Yo quiero que ustedes vayan haciendo el intento de ir viendo con otras palabras claves. ¿Por qué? Porque va a depender de la composición total de la carta, cuál de estas palabras claves le afecta más o menos. Pero ya vamos a llegar a eso. Mientras tanto, los espero mañana en una nueva clase. Short, pero no tan short de un minuto. Y mañana vamos a ver en ese eje 39 si la casa 3 está en acuario, el sol está en acuario. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Y la casa 9, por supuesto, también en acuario y el sol en acuario. Chao, hasta mañana, que tengan un maravilloso día.